vamos a hablar de un analizador de sentimientos basado en aspectos para redes sociales que es el resultado de un trabajo de fin de carrera realizado en el grupo de sistemas inteligentes de la universidad politécnica de madrid el analizador sigue una estructura modular de cuatro módulos que se conecta con un sistema de visualización para ver los resultados del de análisis el primer módulo como podemos ver funciona extrayendo aspecto de una frase o, o reseña y buscando su palabra más significativa que, le, que define ese aspecto o esa opinión. El segundo busca el contexto de esta, esta palabra o este aspecto extraído. El módulo de detector de, del tema busca el tema sobre el que trata este aspecto y por último eh, se hace un análisis de estos aspectos. Eh, mediante Sempy. Sempy permite crear servicios web para análisis de sentimientos y con esto hemos creado un plugin de Sempy. Este plugin permite darnos los resultados del análisis eh, siguiendo una ontología eh, creada en el CSI como es eh, MARL. Hemos hecho un caso de estudio con 350 reseñas Como podemos ver están todas las reseñas con colores eh, señalando el aspecto en un color y tu palabra en negrita. Según el color del, del contexto es según el tema entre 6, ya que son restaurantes pues comida, bebida.